Resulta que hace un tiempo, concretamente en el 2019, realicé una investigación sobre cómo medir la madurez del proceso BIM en empresas. Mis objetivos eran tres. Primero, validar si existían formas de medir la madurez BIM, es decir, más o menos conocer qué tan desarrollado estaba el proceso en empresas. Lo segundo era desarrollar una herramienta que permitiera hacer esa evaluación, independientemente si ya existían o no. Y lo tercero es que debía presentar un trabajo de grado porque yo, si no, pues no me graduaba. Para mi sorpresa, después de unos buenos días investigando, es que me di cuenta que habían varias evaluaciones que te permiten conocer el nivel de madurez BIM. Concretamente, encontré nueve evaluaciones que valía la pena mencionar en la investigación y cuyos nombres estás viendo en pantalla. La cosa es que todas fueron desarrolladas entre los años y ojo a la cifra 2007 y 2013. Entonces no es que fuera algo realmente nuevo y parece ser que es un tema que aún muchísima gente desconoce. La idea entonces es que en este video voy a hablar sobre los temas que se evalúan en relación a la madurez BIM y además a mencionar la forma de medición que permite establecer finalmente ese nivel de madurez Hey, soy Juan es consultor BIM Y si no estás suscrito, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Dale, suscríbete al canal que subo contenido muy interesante y además es gratis bueno, vamos directo al grano como nos gusta en este canal Pasa que antes de establecer cualquier tipo de evaluación Es decir, de formular preguntas De definir las posibles respuestas De definir los sistemas de puntuación, etcétera, etcétera Pues hay que saber qué es lo que se va a evaluar Aquí es donde las evaluaciones difieren entre ellas Algunas evalúan aspectos muy técnicos Y otras son más integrales Evaluando temas transversales a la empresa Como debería de ser El tema es que recopilando las cosas que se preguntan En esas nueve evaluaciones que te mencioné ahora Podemos decir que hay cinco aspectos claves a evaluar O cinco hitos, por decirlo de alguna forma, que son los procesos la tecnología, la empresa las personas y los estándares en cuanto a los procesos, se evalúa si la empresa tiene procesos BIM bien definidos bien documentados, bien gestionados e integrados con otros procesos de la organización, sabemos que uno de los aspectos importantísimos en el proceso BIM es la correcta definición de los subprocesos que hacen posible desarrollar un proyecto con BIM y yendo aún más allá es extremadamente importante que esos procesos estén ligados unos a otros, es decir, que estén integrados, o sea que es un tema de evaluación obligadísimo, en cuanto al hito de tecnología bueno, es muy explicativo por sí solo y es que se evalúa el nivel de madurez en relación a las herramientas de software, hardware redes y conectividad. Eso de la conectividad hace referencia a herramientas de trabajo colaborativo porque ya sabemos que en BIM la colaboración es una base fundamental y además se hace referencia a la facilidad de acceso a la información. Es decir, que sea accesible por los interesados en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso último está alineado con el uso de un Common Data Environment o un CDE que es un tema para otro video. Para la evaluación en el hito de empresa u organización se evalúa que la visión y estrategia de las organizaciones esté alineada con la implementación BIM. La idea se identifica si la empresa considera BIM como un proceso estratégico Y no simplemente como un añadido Que les permite ahorrar un poco de tiempo en los proyectos Este aspecto de evaluación está muy encaminado A saber que en la empresa existe Apoyo de gerentes y directivos El cual es uno de los principales pasos Para una buena implementación BIM Hablando de implementación BIM por acá en las tarjetas Y como siempre en la descripción te dejo Un video que hice sobre consejos para una buena implementación BIM En cuanto a la evaluación En el hito de personas se da mucha importancia A que la empresa reconozca a Esas personas como base fundamental fundamental para el proceso BIM. Además que existan unos roles y funciones bien definidos y que además haya un plan de entrenamientos donde cada persona se capacite según su función. Para esto es supremamente importante tener en cuenta que esos entrenamientos no solo deben ser técnicos, sino también en habilidades blandas como liderazgo, comunicación asertiva por ejemplo, y de eso también hablo en mi video sobre consejos para una buena implementación BIM. Y el último aspecto a evaluar sin ser menos importante que el resto es sobre los estándares. Aquí es donde se da relevancia a que hayan documentos que regulen en la forma en la cual la empresa ejecuta sus proyectos bajo procesos BIM. Es decir, que hayan estándares, guías, planes de ejecución, buenas prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que te acabo de mencionar es en cuanto a qué se evalúa para medir la madurez BIM. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los niveles de madurez que se utilizan para hacer esas mediciones? Aquí la verdad es que se puede inventar un esquema propio de medición, no hay ningún problema, que es lo que hacen algunas de las evaluaciones que te mencioné al comienzo. Pero investigando, me di cuenta que hay estándares para medir qué tan maduro es un proceso un proceso en general, y como BIM es un proceso, pues entonces queda perfecto. El estándar del cual te hablo se llama Modelo de Madurez de Capacidades y fue propuesto por el Software Engineering Institute en 1993, o sea que tampoco es algo nuevo. En este modelo se establecen cinco posibles niveles de madurez, que son inicial, Repetible Definido Gestionado Y optimizado Sin embargo Un señor australiano Que se llama Bill Alzucar Que es un asesor BIM Investigador E instructor De la Universidad de Newcastle Que no tiene ni idea De que estoy haciendo este video Redefinió un poco Esos niveles Para hacerlos algo Un poco más acorde A lo que se espera De un proceso BIM Y terminó definiendo Los cinco niveles Como inicial Definido Gestionado Integrado Y optimizado A ese grupo De los cinco niveles De madurez Él mismo los llamó Como el índice de madurez BIM De hecho Él es el que del BIM Maturity Matrix que te dejo en la descripción del video. Muy interesante para que le eches un vistazo. Ahora, las características que presentan cada uno de esos niveles de madurez son las siguientes. El nivel inicial quiere decir que hay ausencia de estrategias, escasez de procesos definidos, implementación de herramientas que no es sistemática, poca adopción del proceso BIM y un nulo apoyo de la gerencia. Básicamente una madurez muy, muy baja. Un nivel definido representa una visión BIM que está impulsada por los altos directivos. La mayoría de los procesos están bien documentados y se identifican oportunidades de negocio resultado del proceso BIM. Hay pautas BIM disponibles, la colaboración sigue algunas guías y aquí podemos decir que la madurez ya es baja media. El tercer nivel es un nivel gestionado y es cuando las personas comprenden la visión de implementar BIM. La estrategia de implementación combina planes de acción detallados y son monitoreados con KPIs. Tema para otro video. Las oportunidades de negocio que surgen de BIM se si utilizan en marketing, los roles y funciones BIM están bien definidos, los objetivos de medir indicadores se logran y la información de los modelos 3D se gestiona a través de estándares detallados y planes de calidad. Aquí ya podemos decir que hay una madurez media en el proceso de implementación BIM. El cuarto nivel de madurez es una madurez integrada y se define con una implementación donde se tienen en cuenta las oportunidades de negocio como parte de la ventaja competitiva. La selección e implementación de software sigue objetivos estratégicos. Los roles y objetivos BIM están incorporados dentro de la organización, la productividad es consistente y sobre todo predecible, los estándares BIM se incorporan en la gestión de calidad y supremamente importante, la colaboración se caracteriza por la participación desde fases tempranas del proyecto. Aquí la madurez ya es media alta. Y para finalizar, una madurez optimizada es donde la implementación BIM se logra activamente. La estrategia de implementación se revisa y se mejora continuamente. Si se necesitan modificaciones a los procesos, se implementan de manera proactiva. Las soluciones innovadoras y las oportunidades de negocio son buscadas y seguidas constantemente. La selección y uso de herramientas de software se revisa continuamente para la mejora de la producción productividad, los entregables se revisan y optimizan para beneficiarse de las nuevas funcionalidades de software, la optimización de los datos, procesos y canales de comunicación es constante. Mejor dicho, es un nivel de madurez donde se está evolucionando activamente y se busca y aplican mejoras para aumentar las capacidades BIM de la empresa. Este ya es un nivel de madurez alto que podríamos decir que pocas empresas lo alcanzan realmente. Bueno, ya sabes qué se evalúa y cuáles son los niveles de madurez del proceso BIM. En el documento de BIM Maturity Matrix que te dejo en la descripción, podrás ampliar un poco más del tema. Personalmente esto me parece muy interesante porque es que si tenemos en cuenta para dónde vamos, es decir qué deberíamos alcanzar para aumentar la madurez de la implementación BIM en una empresa podremos hacer un mejor plan de implementación. Hey, como siempre, eh, espero que hayas aprendido algo nuevo y por acá te dejo otros dos videos muy interesantes para que no te los pierdas. Hombre, suscríbete, mira que es ¡Gratis! ¡Gratis!